que cayó en tierra, y me dirá, bueno, ¿qué? yo no, soy, no tengo idea del campo, yo vivo en la ciudad, no sé nada de eso, así que a mí que me viene a hablar de eso, no lo entiendo. Pero aquí el Señor, que es tan lindo, para que tú y yo podamos entenderlo, mira cómo nos va a ir explicando, todos los días vamos a ir explicando dónde cae y qué significa para que nos vayamos identificando. Y hoy día nos toca la semilla que cayó al borde del camino.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 que se cayó al borde del camino, al borde, ahí nomás, que ahí viene el Satanás, ¿ah? la saca de los corazones para que no llegue, no crean ni se salve. Eso pasa con nosotros, hermanos queridos, cuando escuchamos esa palabra y quedamos que, uy, oh, vamos a los retiros, vamos al encuentro, que oh, qué la persona, qué lindo, oh sí, claro, ya, pero no la hemos madurado no estamos atentas, no escribimos algún mensajito, no escribimos algo que me llegó o que dijo a la persona que anotáramos un texto bíblico para después hacerlo vida. No, sino que mientras hablaba podíamos conversar, estábamos con el celular. Distraídos. Que algo me quedó, que algo escuché, que sí, que podía ser. Pero como me vio distraído, seguí las instrucciones de Satanás que me decían no estés atento, que si yo si total de establecer aquí habla, tal, está, yo me distraje y cuando quiero acordarme ya no me acuerdo. Como dice ahí, Satanás logró sacar todo lo que te había llegado para que no te conviertas, para que no te salves, para que sigamos en las garras de él, porque él no quiere que nos salvemos, no quiere que escuchemos la palabra de Dios, no quiere que la maduremos, no quiere que le hagamos vida. Porque a medida que la escuchamos, la maduramos y la hacemos vida, lógicamente que nos vamos a salir de su hogar. Así que hermanos queridos, ojo, ojo si cuando yo voy a misa o voy a los retiros, los encuentro y después trato de acordarme y no me acuerdo, es no estuve atento. Tengo que ir con un lapicito, tengo que ir con un cuadernito, tengo que estar atento para que esa palabra me pueda. Así que preocuparme. Ya preocuparme y decir, la próxima, nada. Yo atento y hacer vida esa palabra. Así que ojalá, hermanos queridos, esa palabra que hemos escuchado no quede al borde del camino, sino que llegue dentro de tu corazón.